tapar depósitos de agua, comederos y comederos de animales, tanto de mascotas como de, de granja. Recoger la ceniza con escoba y el corredor y depositarle bolsas para la basura. Es muy importante recordar que no debemos de lavar la ceniza con, con agua, con chorro, porque las cenizas se, se solidifican cuando ingresan los drenajes, obstruye y disminuye la luz de, los, de las tuberías.